Nueva Jersey, sí. Argentina-Jamaica, penúltimo partido antes del Mundial. Messi, la gran figura, la seguridad del estadio que fue un completo colador. Y Kenneth Leiva, el hincha que se mete al estadio, se mete a la cancha en realidad, con la camiseta de quién? De huracán Las Heras, con la camiseta del lobo mendocino, y está del otro lado. Kenneth no, y aparte copó toda, la, toda la, la atención de los medios, sí. toda la foto. Yo que pensé que había copado la atención en aquel momento cuando salí en la foto con No, nada <risa> No, que confes, no, no. No, olvidate. Kenneth, pero fue total. Kenneth, estás del otro lado. ¿Cómo estás? Julián Imacio y Marcio, Gisela Campos te saluda. Buenas tardes. Hola Gisela, ¿cómo andás? muy bien ¿Qué? En todo el equipo muy, muy bien, bien qué Kenneth qué valiente no sé sea, no se te cruzó nada más por la cabeza dijiste chao me mando y que sea lo que Dios quiera qué, qué pasó por sí. la cabeza de Kenneth <risas> eh, no la verdad que que sí ahí antes de hacerlo tenía el corazón a mil sí pero nada esperé a que se despejara ahí el en camino, digamos, y, y no, arranqué, arranqué. ¿Estabas ahí en la primera línea? ¿Cómo? cómo? Claro, porque no tienen como la misma seguridad las canchas. No, no y, que, claro, que tenemos, por ejemplo, acá que tenés las telas, que tenés como un poco más de reparo para poder llevar la, llegar la cancha. Allá es como más apelan al buen comportamiento. O sea, le estás diciendo claro, que sí. uno tuvo. No, bueno, sí, sí. a veces el fanatismo, bueno. viste, uno no lo puede entender... Hasta que no lo ves, no lo, no, yo creo que es lo que te, te impulsó a hacer esto, ¿no? Tu fanatismo por Messi. Sí, sí, sí, sí, obviamente. El, el sueño de cualquier uh -huh. argentino, el sueño del pibe. Kenneth, eh, nos preguntábamos si sos mendocino o si sos de otro lado y tenías la camiseta de huracán. Eh, yo en realidad nací acá, en Nueva Jersey, Ajá. pero me crié ahí en, en Mendoza, en Las Heras. Ah, me muy bien, en Las Heras, ¿en qué parte? Eh, ahí, como a, a cerca del cementerio, que está por lo que es San Martín, por ahí. Claro, claro, cerca del cementerio capital. Sí. Este, y, Ajá, y, pero capital. naciste en Nueva Jersey. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ibas pensando conforme arrancó el partido? ¿Llegaste diciendo yo acá me meto a la cancha y me saco la foto con Messi y me filmo? Porque vimos tu filmación, que ya es viral en todo el mundo, sí. que, que es la, la que vas llevando tu celular, vas corriendo. ¿Llegaste a la cancha y dijiste me mando? ¿Lo fuiste pensando durante el partido? ¿Cuál fue el momento que vos dijiste ya está? ¿Es ahora o nunca? Eh, hace unos días atrás venía jodiendo con, con mis tíos y todo. Le dije, yo me voy a meter, yo me voy a meter y... Pero lo decía mentira, no, no lo iba a hacer, sí. obviamente. Pero no, cuando empezó el partido, bueno, en el primer tiempo, eh, y, y empieza el segundo, entra Messi. Y, y tenía un amigo ahí que me dice: ¿Y no era que te ibas a meter? ¡Ay, loco! No, claro. Ahora, que entró, ahora Ay. que entró Messi, me tendría que hacer la hora. Me dice: Yo no, ¿qué dice este? Está loco. Y, y no, y me... bueno, yo estaba en la parte del córner, pero yo estaba sí. en el segundo piso. Ah, claro. Y te... Entonces yo bajé bueno bajé la escalera y sí. entró ahí en el. el y te el, mandaste el, Ahora... El, el, el... Te trataron bastante bien, ¿eh? Por lo que en, en el principio cuando estábamos viendo el partido dijimos, uy, este chico cobró, <risa> claro. pero después eh, por lo que vemos y lo que entendemos no, no pasó nada tan grave. Eh, no, la verdad que no, yo pensé que iba a ir preso o algo así. <risa> ¿Y qué, qué te, cómo fue el momento en que te sacan? ¿Qué hiciste? ¿Qué te, o mejor dicho, ¿qué te dicen? ¿Qué, ¿A dónde te llevaron? Eh, bueno, me sacaron por una de las puertas de ahí. sí. Y eh, bueno, seguía dentro del estadio, pero como en, un, como en un cuarto que, no sé. Vos dijiste que, había se, otro... que, que pasa acá, que, que se ¿Qué, viene acá, que se me viene, claro. Sí, entré, me hicieron sentar, había un escritorio sí. y me empezaron a interrogar así, que por qué lo había hecho, que de dónde venía, que sí. bueno, mi dirección, mis documentos. Vos, vos Bueno, y... espera, va, va, vamos a la, a la pregunta que todos los mendocinos argentinos quieren saber. Sí. Al final, la foto, ¿la tuviste o no la tuviste? ¿Podemos ver esa captura? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese momento cuando lo tenías ahí a Messi? que se ve? Me... En realidad no no fue un, una foto. Yo empecé a grabar desde sí. que se salté la valla, la va. digamos. Ahí, va. ahí Empecé es a grabar sí. y a correr ahí. Sí, y ahí se... Pero no, no fue una foto fue un medio entero claro fue es, que video. No, porque, bueno, es que no porque qué pasaría si yo hubiese activado la cámara y tal vez la foto sale mal así o no claro claro, hiciste todo eso y después no tenías absolutamente nada en... pero espérate yo no veo Messi dónde está en tu celular espérate que estoy viendo ahí, ahí la filmación corriendo Mira, ah, la... ahí va corriendo ahí la energía ahí está mira sí. ahí está Lionel y bueno ahí lo está claro. ¿A dónde está ahí está ahí Lionel, está, ¿no? está parado frente a vos y ahí él se filma Sin querer se cambió la... La cámara, la, se la cámara y, el celular. <ríe> sí. y te inmortalizaste Ahora, eh, bueno, tenés una imagen mejor que Pero tenés que esa poniendo. foto, claro, o sea, la foto con bien. Messi la lograste Ahora, todo el resto del partido sí, sí. te lo perdiste, Kenneth, ¿no es cierto? Ni te enteraste de que entraron dos más después No, no, o sea, me enteré por el sonido de la gente y, O sea, los gritos y... <ríe> y, y le iban mirando como diciendo, ¿Qué pasó? Sí. Buena onda igual día. Sí. Lo que pasa es sí, que, sí. a ver, convengamos que puede ser un susto bárbaro, ¿qué sabes No sabes quién es el que se mete en la cancha, claro. vos porque estás bien. Está perfecto lo Más allá de que, que tengas un nivel de valentía extremo. Sí, sí, sí, obvio. Pero a, a veces, claro, uno no sabe quién es, y ellos también, ¿me entiendes? Por eso te digo, coincido con Julián, te trataron como demasiado bien. Sí, sí, sí, y a los, por eso se mandaron los otros también, me parece, sí. se envalentonaron. Kenneth, y bueno, obviamente acá se armó todo un furor porque tenías la camiseta de Huracán. Lo vimos al principio y como un rato después del partido dijeron, Che, es la camiseta de Huracán Las Heras eh, Seguís al Globo, te enterás los resultados Te metés, no sé, a Google A, a ver algo o no, o no es tanto el fanatismo. Eh, ahora en este último tiempo No este, Pero vos eh, sí. claro, sí, jugabas Ah, jugabas en, en, sí, en jugaba, Huracán jugaba, jugaba. ¿Podés sí, nombrarme el... Un jugador de Huracán Aunque sea de cualquier <risas> época Yo hasta el último tiempo Estuve entrenando antes de venir para acá Ah, mirá estaba ahí en la quinta, andando. No. Sí, sí. Así bien. que, o sea, yo no estoy acá hace mucho, estoy hace seis meses. Ah, llegaste. Bueno, ya estás haciendo lío, está bien. Este, ¿Y allá hizo un poquito de fútbol o no? Porque está lindo. Eh, más que Liga. nada, más que nada hacemos sí, los partidos de River, así, Pero, de River Plate. ¿Pero de fútbol estadounidense no ves nada? Eh, no, no, no, no. ¿No le das mucha hora? no, no. no. Bueno, mira vos, y esa carrera futbolista tampoco decidiste seguirla allá porque uno tiene la fantasía, Gisela, yo sí. le cuento a usted, de que yendo a los Estados Unidos es más fácil el El nivel. sueño americano, dice usted. Claro, decir, sí, bueno, no tienen tan buena liga, a tan buen nivel, la no acabo y la rompo. Este, ¿No pensaste en probarte allá? Sí, sí, pero todavía no he tenido la, la oportunidad de ir a así... ¿De ir a probarte? Por ejemplo, claro, en sí tengo el, tengo el pase, viste, de, de mi equipo, sí. pero... No, no, no ido todavía. Bueno, decirle corro rápido, soy muy valiente y puedo hacer lo que quiera, por, sí. <ríe> lo que sea por mi equipo. Es marcado Messi. claro, es marcado en el Messi. Me era tuvieron que canción. taclear de lo bueno que era, decí, ¿es? <ríe> bueno este, Kenneth, una de las últimas de mi parte, por lo menos, contanos la salida del estadio. Estuviste ahí en esa oficina, te preguntaron dónde vivís, tu nombre, todo. ¿De ahí cuándo te reencontraste con tu tío, con la gente con la que fuiste al estadio? Eh, bueno, ahí salí, me habían sacado el celular, así que no tenía cómo comunicarme ah. con nadie. Así sí. que tuve que esperar hasta que terminara el partido. Y, y sí, me, me sacaron del estadio y cuando, cuando salieron todos, ahí ya después me los encontré. Ah, y se quedaron todos tranquilos ahí, pero... Claro. Sí, <risa> me final. me sí. imagino esos minutos finales de no saber dónde estaba, qué te estaban haciendo, qué estaba, qué estaba claro, pasando. Y sí, totalmente, llevaron? totalmente. Bueno, gracias por esta comunicación. No lo vuelvas a hacer igual. Claro. No se hace esto, no, chicos. No, no, <risa> no. no, no. Este, bueno, Kenneth, bueno, no, te, no tenés entradas para ver otro partido de la selección por ahora. Ah, eso te Permaneces te... en Miami, no es que vas a Qatar. Yo pregunto por las dudas. Ah, puede ser. Eh... En Miami no, en New Jersey, perdón. No es, que, ¿No es que tenés pensado seguir a la selección en otro partido de los que se vienen? No, no, no, no. no. Bien, bien, bien. Bueno, este, hasta la próxima vez que tengas a, a Lionel cerca. No, si ya tiene la foto, que no haga más esas cosas, porque por ahí, viste, no sabes, pueden salir mal las sí, cosas. Sí, pero por ahí le dice a Lionel, soy el que casi llega y se copa <risa> y, y se saca la foto. Hacer este. así en grande, vas a tener, para hacerlo en cuadro le dejas esa foto que tenés donde eso. vas llegando a, a sí, Lionel, tenés sí, que sí. hacer un encuadro gigante y ponerlo en casa. Sí, tengo que hacer eso, sí. Claro, sí. totalmente. Que, después nos mandás la foto. Ahí, mirá, mirá, ahí mirá, está la foto. Colazo. Hicimos un collage para que lo puedas guardar La cara este, <ríe> Es tremendo Kenneth, te agradecemos mucho Gracias por, por el diálogo con nosotros Y como te dice Gisela, este, no está bien No está bien que lo hayas hecho más allá de que nos reímos Sí, tenés razón, sí, sí. Porque hay, hay muchos diste detrás, es claro, hay muchos chicos para escuchar, ¿no? Que las ganas, sí, me imagino que el fanatismo y el amor que genera esa persona hace que uno pueda tener estas ganas, pero bueno, uh -huh. le salió bien a Kenneth en esta oportunidad, así que no intenten más. <risa> gracias. Le mandamos un abrazo, Kenneth. Sí. Muchísimas gracias, quería mandar un saludo a, a mi familia de allá. Obvio, por pues supuesto, mandarles un beso grande a todos los a que están. a mi quieras. papá, a mi mamá, a, mi, a mis hermanos, a mis abuelas. Mi abuela, el todos. susto que también les pegaste. Claro, imagínate sí, ¿Están sí. acá en las aceras? ¿Están en las ceras Kenneth? ¿O son de diversas partes? Eh, sí, sí, todas están allá. Todas no, no están acá. Son de bueno. las Abrazo grande, bueno, que sigas bien. Gracias. Cuídate. Muchas gracias. Chao. La historia de Kenneth Leiva, el joven que con la camiseta del globo de las acera claro. se metió a la cancha y casi se saca una foto con Messi. Tiene algo un poquito mejor, un video corriendo. No olvidate, tiene la foto de todo el de todos los que estaban allí sí, presentes. Sí, sí. eh, igualmente está... no lo quería seguir retando al aire. No, pero está bien que demos el mensaje de que claro, está bien esto no está bien igual lo claro, que hizo claro. Kenneth. Parece pero le salió bien, porque a veces es verdad, vos estás en un país distinto, que no sabes cómo puede reaccionar. Aparte porque no saben qué querés hacer, cuál es tu intención de sí, llegar a la supuesto, persona. no supuesto. Y pasó dos veces más, al que no vio el partido le decimos, tres personas se metieron a la cancha. Claro, y todos también. a Messi.